Vamos directamente con la, con la ponencia que estaba programada para este, para este momento eh, a cargo de Susana Evia González, eh, que nos va a hablar eh, de la Comunidad al Museo, Formación y Desarrollo del Museo Etnográfico de Grandas de Sealime, pepe el Ferreiro. Susana Evia González es licenciada en Historia, de, en Especialidad de, de Historia, por la Universidad de Oviedo, donde realizó los cursos de doctorado obteniendo la suficiencia investigadora y el Diploma de Estudios Avanzados con el trabajo Castro de Chao San Martín. Su formación académica se ha completado desde entonces con la participación en diversos cursos, congresos y simposios. En el campo específico de la gestión cultural y los museos ha obtenido la calificación Máster en Patrimonio, Conservación, Difusión y Gestión por la Universidad Oberta de Cataluña y es también Máster en Museología y... y museos por la Universidad de Alcalá de Henares, en los territorios de Naviaeo. Principal área de influencia del Museo Etnográfico de Grandas de Saline. Su labor investigadora se ha centrado en el estudio de la alfarería en época antigua en el noroeste de la península ibérica, siendo autora de una treintena de artículos científicos. Ha colaborado en la implantación de diversos proyectos museísticos y ejercido la supervisión técnica del Museo Castro Chao San Martín en Grandas de Salim. Es miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos y vocal de la Mesa Sectorial de Instituciones Culturales del Principado de Asturias. Y desde 2011 ejerce la dirección del Museo Etnográfico de Grandas de Salim, Pepe el Ferreiro. Eh, Susana, te damos la, la bienvenida. Gracias por eh, tu participación y todo tuyo. Pues, buenos días a todos y muchas gracias en primer lugar a, a la organización por habernos invitado a participar en esta jornada, a los asistentes y también a los participantes que me han antecedido, que creo que, que han hecho las intervenciones eh, que dejan, desde luego, muchos elementos para la reflexión y para, y para el debate. Eh, yo voy a hacer la charla. A ver, ah, aquí está, que no veía el, eh, la presentación. Eh, en el caso de, de, de nuestro museo, cuando hablamos de, de patrimonio inmaterial, el enfoque, bueno, ya lo hemos visto en las intervenciones anteriores, eh, hay muchas formas de, de abordarlo. En nuestro caso, voy a intentar explicar lo más eh, rápidamente posible cómo el Museo de de, de Salime eh, se formó ya desde, su, desde, desde sus inicios eh, con, la, con la integración eh, de, la, de la comunidad local y comunidad portadora, en definitiva, eh, del patrimonio que tiene Calverga al Museo. Para ponernos eh, un poco en situación, eh, que creo que es importante para comprender después la, el impacto que tuvo la creación de, del museo en, en el territorio y cómo ya tenía una vocación eh, territorial eh, desde el inicio, eh, el museo eh, se localiza en el municipio de, del occidente de Asturias, eh, en una zona, bueno, Asturias es una, como saben, una comunidad uniprovincial con un elevado número de, de, de municipios y dentro de este contexto que está eh, viviendo creo que toda la zona rural eh, en el estado español, eh, bueno, Asturias es una de las, más, eh, de las más afectadas por los fenómenos de despoblamiento y, y desplazamiento de la, de la población. Eh, que, en, en el caso de Asturias, se concentra en, en la zona central eh, del Principado, eh, quedando las dos salas occidental y, y oriental eh, un poco más en margen de los procesos de, de desarrollo industrial, eh, minero, eh, que alcanzaron su auge durante el siglo XX. Y dentro de, de este contexto, pues el occidente de Asturias es el que eh, históricamente ha tenido siempre la, una industrialización eh, más eh, lenta, eh, cuando no prácticamente inexistente, sobre todo en los eh, territorios de interior como, como el nuestro. Eh, para poner en contexto histórico, es toda esta zona del, del occidente en la que se enmarca el museo, una zona de frecuentación humana ya desde época megalítica, con los no sé, hitos eh, más significativos o más eh, conocidos los correspondientes a la, a la cultura castreña y luego también una zona que, que por estas circunstancias eh, que, que estaba comentando, ¿no? de, de falta de industrialización, de despoblamiento, eh, de, de, de la forma de vida rural tradicional, se mantuvo eh, casi intacta durante, durante mucho tiempo y esto tiene una, una correspondencia en el, en el paisaje y en la conservación del patrimonio histórico y, y etnográfico, que tiene un grado de, de conservación, de falta de aceptación muy elevado en, en todo el territorio, ¿no? eh, con ejemplos eh, de casonas, en este caso que con relevancia histórica y monumental específica, eh, pero también con conjuntos eh, rurales que conservan eh, toda la, eh, la, la arquitectura eh, tradicional eh, sin elementos, sin apenas elementos, introducción de elementos eh, nuevos eh, o eh, elementos más de carácter más pequeños si podemos llamarlos así, ¿no? repartidos, que no componen núcleos, pero que están repartidos por todo el, el paisaje, como por ejemplo pues pequeñas capillas rurales o el ejemplo de abajo, que es un antiguo mazo en una ferrería de, de hierro que se recuperó recientemente también abierta al público. ¿no? Muchos de estos elementos están ahora, o eh, algunos están señalizados con intentos más o menos afortunados de, de, de, de puesta en valor o de recuperación, casi todos eh, después, eh, o sea, con posterioridad a la creación del Museo Neológico de granas que supuso un hito en toda la comarca en, en cuanto a la intervención en el patrimonio y sobre todo a la mm, a la evidencia de la relevancia de este patrimonio, eh, tanto natural como cultural eh, y paisajístico en, en toda la comarca. ¿no? El hito más importante, eh, particularmente en el Consejo de Gran de salim en el que está el museo, que puso fin a, a un modo de vida tradicional que evidentemente ya no era el modo de vida tradicional del siglo XVIII, pero bueno, que se mantuvo con sus ritmos de evolución eh, normales, ¿no? sí, pero sin grandes impactos, eh, fue la construcción del, del Salto de Salime, que en sí mismo es una obra de, de ingeniería eh, de primer nivel en su en su rango con obras de vaquero turcios y vaquero palacios y que desde el punto de vista que me interesa exponer aquí ahora, pues supuso, eh, por un lado, la negación de la, de la parte más fértil del, del concejo en la que mantenía ese eh, modo de vida tradicional, la vega del río. Eh, la explotación de viñedos eh, asociados a, a la vega del, del río, las mejores zonas de, de huertas y, eh, y bueno, la negación de, de los mejores eh, o, o de varios de los, de los pueblos del, del concejo, y en consecuencia también. Eh, es el elemento que marca el final de una sociedad que ya estaba eh, llamada a, a desaparecer definitivamente. Estamos hablando de los años 50, es decir, que estamos en una zona en la que hasta mediados del siglo pasado, hasta los años 60, los modos de vida eh, tradicional se mantuvieron de un modo muy vigente. En este contexto en el que se marca el, el museo, Rápidamente para que os hagáis una, una idea, eh, actualmente eh, el museo ocupa unos 3.000 metros cuadrados de, de exposición con tres edificios de exposición diferenciados y otros elementos y también expositivos eh, abiertos al público en, en los espacios eh, exteriores a las, a las construcciones. Eh, la casa, el, edificio, el primer edificio en esta educación es la Casa rectoral. En sí mismo fue, es un edificio de, de principios del siglo XIX que se rehabilitó para la, para la ocasión. Eh, es el ejemplo, el modelo de la, de la casa campesina en la, en la comarca. Os pongo aquí algunos de los espacios para que eh, os hagáis una idea también del, del la Museografía eh, Dominante en el Museo, ¿no? que es una museografía de recreación directa. La Casa del Molinero, que ya es un edificio eh, nuevo donde tenemos los eh, talleres y las salas de exposiciones del, del museo, de exposiciones temporales. Y la Casona, que también es un edificio eh, nuevo, que, basado en, un, en una edificación eh, original. Eh, que representa el modelo de la casa de la nobleza eh, rural en la, en la comarca y pues ya eh, incluye eh, los oficios que se fueron desarrollando una vez que las sociedades campesinas dejaron de ser autosuficientes y empezaron a, a demandar eh, pues servicios o, o necesidades que hasta entonces se cubrían en la casa entendida como unidad de explotación, ¿no? Eh, como os comentaba, eh, a estos tres edificios pues, hay otros elementos externos que también forman parte de, del museo, el la canera y el cabazo, los modelos de, de granero en la comarca, eh, el molino hidráulico o la capilla, por ejemplo, ¿no? eh, Y eh, algún ejemplo más de, de, del, del tipo de, de recreación directa de las, de las salas. ¿eh? Pues en, en este contexto de, de despoblación, de, de, de decaimiento de, de la sociedad tradicional, es en el que tiene lugar la formación del, de la creación del museo en el año 1984, un museo del que es imposible hablar sin hablar eh, de, la, de la visión eh, de museo que tenía su fundador, José María Naveiras, eh, de Ferreiro, un vecino eh, de la localidad que conoció en, sus, en su infancia estos últimos momentos de las, eh, de las sociedades tradicionales y eh, comenzó a, ver el, el, a, dar, a darse cuenta del desmantelamiento eh, acelerado, que sobre todo a partir de la construcción del, del Salto de Salem empezó a producirse en, en todo ese mundo. ¿no? Eh, esto le llevó a... a iniciar la recogida de, de piezas por, por todo el Concejo y por los municipios eh, de, al, alrededor eh, con un objetivo que él siempre definió y eh, que esta aspiración fundacional de crear un museo vivo, ¿no? es decir, un museo en el que lo de menos eran las piezas eh, y lo importante eran los otros, tendrían que ser los portadores de, los, de, de los, la comunidad y portadora de las piezas que al final estaban en el, en el museo, pero también de los conocimientos eh, de todo tipo, de artesanales o de vida cotidiana asociadas a esos, a esos objetos. ¿no? Y en, en este momento, o sea, este, este proceso como ¿no? culminó en 1984 con la elaboración del museo, primero en los bajos del ayuntamiento con la colección particular que había hecho eh, José María Naveiras, un museo en el que desde el inicio eh, la participación de la comunidad eh, fue más que participación, fue una inserción en la creación del museo. Primero, porque el propio eh, Pepe Ferreiro era un vecino del, del Consejo eh, de Grandas y segundo, porque en torno a su iniciativa eh, consiguió formar, unar un grupo, un grupo de, de vecinos que cada vez lo fue haciendo más amplio eh, que participaron literalmente en la construcción del, del museo, eh, por ejemplo, eh, re, recuperando iniciativas de, de recuperación de elementos patrimoniales eh, fuera del museo que después se incorporaron a la, a la exposición, como este arco que vemos aquí, que se recuperó en uno de los pueblos que había quedado anegado por el embalse en una oportunidad en la que se bajó el, el nivel para hacer una reparación y se pudo eh, acceder. Eh, se desmontó el arco, se volvió a montar en el, en el museo, esto con la participación, como digo, de los vecinos. Lo mismo este dintel que también estaba en una de las, eh, de las construcciones, una de las aldeas que quedaron debajo de, del agua del embalse y que es, hoy es el dintel del portón de, de entrada del, del museo, a la derecha, en, en su fase de, de construcción. Eh, otro elemento que estuvo presente en el, en el museo desde el principio, en este, en este contexto, en esta eh, filosofía, ¿no? que en, en ese momento, aunque ahora es, eh, bueno, todos hablamos eh, con la naturalidad de museos de comunidad, de integración de la población local, de la importancia de las comunidades eh, portadoras. Eh, bueno, José María Naveiras inició eh, un procedimiento que en mucha medida puede asociarse a este tipo de ideas con las que ahora eh, teorizamos, que entonces eran casi de, de forma eh, instintiva y que con el tiempo acabaron convirtiéndose en la seña identidad de identidad del museo y en una formulación eh, teórica eh, y un objetivo ya eh, formulado. ¿no? Entre ellos la recuperación de las artesanías tradicionales que estaban, que estaban perdidas a través, eh, en este caso, de los, de los últimos artesanos eh, o, o personas o portadores, como lo queremos eh, llamar, de, de los trabajos y de los conocimientos que después iban a estar representados en el, en el museo. Eh, estos trabajos que, que estéis viendo aquí están hechos dentro del, de las instalaciones de, del museo y las piezas. El resultado de la, de la fabricación eh, dio lugar forma parte hoy también de la, de la colección de, del museo, pero lo más interesante es la forma en la que los lo, la, la comunidad eh, local a la que iba de, dirigida eh, el museo, por un lado, eh, aprendió, por decirlo de alguna forma, lo que yo creo que es el éxito más grande de, del museo, ¿no? eh, que es en el, en el momento en el que José María Navegas se empieza a recoger piezas, momento de, de, de, de cambio brusco, como ya expliqué, de llegada de, de a gente nueva para el, que luego se quedó en granda, de, de desmantelamiento al final de la, de la sociedad tradicional... Eh, una de las cosas que había pasado y que suele pasar siempre en estos, en estos casos es que las comunidades que empiezan a recibir otro modo de vida eh, reniegan o pasan una fase de, de, de, de, de vergüenza casi de su, de su propio pasado. ¿no? Eh, la construcción del museo revirtió eso um, completamente en un doble sentido, ¿no? o sea, haciendo eh, devolviendo a la comunidad rural su eh, dignidad en términos patrimoniales, ¿no? su reconciliación con su, con su propio patrimonio en términos materiales, pero también en términos inmateriales, porque ese proceso se realizó a través de los propios vecinos de, del concejo, algunos de los cuales estamos viendo aquí, pues la recuperación de la cestería, eh, el trabajo del telar, el torno de, de media vuelta o actividades cotidianas que se realizaban en el, en el museo y se, se siguieron realizando durante muchos años. En este caso, bueno, eh, están haciendo eh, manteca en la cocina, en la arena del, del museo. Otra línea de actuación fue la recuperación también con la comunidad vecinal de procedimientos de, o sea, de, de, de procesos productivos completos. Eh, en este caso, la producción de, de lino, que se recuperó en su totalidad eh, tanto por, para la recuperación del de procedimiento, que, que implicaba desde luego o sea, recuperar el conocimiento y a la vez eh, transmitirlo, porque hacía ya muchísimos años que no se sembraba el lino en la, en la comarca, eh, pero también eh, la creación de material eh, para, el propio, para el propio museo. Eh, la participación o la realización comunitaria de la mallega dentro de, las, de la malla del trigo, dentro de las instalaciones del, del museo. La recuperación de la producción de, del vino. Todos estos ejemplos que estoy poniendo eh, insisto en que lo que consiguieron fue tejer una red eh, en la que los eh, vecinos acabaron viendo el museo como un espacio más de, de sus casas, ¿no? un sitio al que ir a realizar actividades en el que poder volcar eh, un conocimiento que en muchas ocasiones ni siquiera eran conscientes y todavía sigue pasando hoy, ¿no? que no son conscientes de, de, del conocimiento y la sabiduría que, que aporta ¿no? de la memoria, como ya eh, citó algún interviniente eh, anterior, que es el objetivo último del, del museo. Bueno, espacios en uso, los hornos usados para la elaboración eh, del pan y uno de los ejemplos eh, bueno, más interesantes de, del éxito de estas eh, intervenciones, que no, no siempre fue igual, pero en este caso eh, uno de los oficios que desde el museo desde el principio se intentó recuperar a través de las personas que todavía, que, vamos, que lo habían ejercido en, en algún momento, pero ya hacía años también, que estaban que eran oficios que no se, que no se desarrollaban. Eh, desde los años 60 prácticamente ya no había artesanos en activo. Eh, bueno, es el, este es un entorno de media vuelta para no para no extenderme mucho sobre el, el funcionamiento. La vajilla en la zona básica es de, de, de madera, no es una zona de, de arcilla ni que la cerámica haya tenido eh, mucho peso hasta esta época bastante reciente. Y en este caso eh, se consiguió la recuperación del oficio a través de esta persona que vemos aquí, a de iglesias, eh, que fue, eh, vio funcionar el tomo de media vuelta en la inauguración de, del museo cuando tenía 16 años. Que es la fotografía de la izquierda y hoy es trabajador de, del Museo Etnográfico. Eh, esta forma de, de, de funcionar, ¿no? de integrar a la, a la comunidad en el, en el museo, eh, que creo que no dije, que también la, no solo participaron en la construcción eh, ni volcando su, volcando su memoria en el museo. Eh, también como donantes de las piezas concretas que hay en el, en el museo, ¿no? que son en su mayoría donaciones eh, particulares de vecinos del concejo o, o como dije, de la, de la comarca. ¿no? Eh, en 2010 eh, marcó un hito en el, en el museo, que, bueno, aunque ahora... Eh, está, eh, creo que, en tránsito de, de superación. Eh, creo que es relevante eh, señalarlo, porque también los museos entran en conflicto a veces con sus comunidades por distintas eh, razones. ¿no? En 2010 eh, se produjo el cese de José María Naveiras, que, que faltaba un año para, para la jubilación. Pero los efectos de, de lo que me interesa poner encima de, de la mesa, aparte de que forma parte de la, de la historia del museo, es la reacción social que se, que se produjo eh, como consecuencia de, de este cese. ¿no? Porque creo que pone de, de manifiesto hasta qué punto eh, la forma de, de trabajo que se había desarrollado durante, durante, todos, los años, durante todos estos años había en realidad sido uh, más exitosa de, de lo que creo que el, que el propio Pepe El, el Ferreiro eh, pensaba ¿no? y que ahora podemos analizar con una cierta perspectiva, que es cómo la, la comunidad eh, se posiciona frente a una eh, decisión que afecta a su museo. Es decir, el grado de identidad de la comunidad local con, con el museo eh, había, era y sigue siendo muy, muy amplio de hecho dio lugar a la, en ese momento dio lugar a una movilización eh, social que creo que es excepcional al menos en Asturias que un hecho cultural haya provocado el posicionamiento eh, de los que se consideraban en, en realidad eh, propietarios del, del, del museo ¿no? y dio lugar además bueno, a un momento en la prensa de, de manifestaciones de todo tipo, eh, a favor, en contra. Sería largo de explicar, pero creo que lo interesante aquí, eh, insisto, es la, el grado de implicación que se había eh, logrado eh, a través de todas las líneas de, de actuación eh, eh, anteriores hasta este, hasta este momento. ¿no? En 2012 se inició una nueva etapa que, es en, la que en la que estamos hoy. Eh, una nueva etapa que, al no eh, José María Nadeiras en el museo, lógicamente tenía que cambiar, además, adaptarse a los, eh, a los nuevos tiempos y superar también un conflicto que, a nivel local, eh, había dejado unas eh, cicatrices que todavía, eh, en cierta forma, se, se mantienen. ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el procedimiento o las líneas de, de actuación que estamos siguiendo eh, ahora eh, para intentar que esa conexión con, con los portadores que tuvo esa quiebra ahí se recupere, se mantenga para eh, intentar eh, incorporar a, a nuevas generaciones también al, al museo? Bueno, pues estamos trabajando desde, desde el 2011 en, en varias líneas. Una de ellas, convertir el, el museo, tratar de convertir el museo en un punto eh, de encuentro de la, de la comunidad local para a, actividades que no necesariamente tengan eh, que ver con la actividad museística, pero bueno, sí con la, con la actividad eh, cultural. Eh, recuperación de festividades tradicionales, en este caso la festividad de San Juan, eh, la ramería de San Juan, que se celebra dentro del, del museo, con un acto en la capilla del museo y después la subasta del, del ramo. Eh, que me, me, me sirve para poner en valor aquí como la que, que no, no, no recuerdo comentarlo antes, ya desde el inicio también, eh, esta participación de la, de la comunidad final en el, en el museo dio lugar a la creación de la Asociación de, de Amigos del Museo, que es una de las más antiguas de, de Asturias, eh, de las más eh, numerosas eh, en cuanto a socios y también de las más eh, participativas en las actividades de, del museo que nos permite también a través de ello, seguir manteniendo la transmisión eh, generacional que es uno de los eh, problemas que bueno, se, eh, me gustaría plantear para, para el debate y ver cómo eh, en otros sitios ¿no? planteáis resolverlos o, o el debate que, que nos genera a nosotros por lo menos. ¿no? Bueno, la festividad de San Juan es una de las acciones más antiguas que realiza siempre anualmente la, la, la, la, la Asociación de, de Amigos, ya que desde el año 2004. Eh, participación, recuperación otra vez, de la, de la, sobre todo de la gente mayor, eh, Aquí intentamos que la, que la recuperación vaya en, en múltiples sentidos. ¿no? O sea, la, la idea no es que su participación en el museo sea directa. Conseguir con esto, por un lado, eh, reivindicar el valor de, de sus conocimientos, pero también que sean ellos los que actúen como, como difusores eh, de ese conocimiento. ¿no? Eh, utilización de, de los espacios de, del museo, en este caso con, es un encuentro con la, con la Escuela de, de Grandas, que bueno, de este tipo de actividades, yo me estoy centrando en lo que hacemos con la población eh, local, porque lógicamente el museo tiene también una programación eh, general dedicada de, de, de al turista o al visitante externo. ¿no? Eh, en este caso, eh, que es otra de las acciones que, que intentamos promover, es el intercambio eh, intergeneracional, ¿no? que como digo es una de las cosas que, que más nos, nos eh, preocupan. entonces es un intercambio que la gente mayor está aquí contando a los niños de la escuela de, de grandas cómo era su escuela eh, cuando ellos eran niños, ¿no? en, en una escuela casi como la que tuvieron. Eh, salidas e eh, intervenciones en el, en el patrimonio fuera del, fuera del museo, actividades comunitarias eh, dentro del museo, en este caso lo que se está haciendo, como digo todas estas actividades están eh, organizadas a través de la, de la asociación eh, de amigos, lo que estamos haciendo, pues, haciendo aquí, es rehacer la, bueno, la MEDA, se llama ahí, la vara de hierba, el, el acopio de hierba eh, del, del museo que forma parte de la, de la exposición, eh, jornadas de, de recreación eh, con los miembros de la Asociación eh, de Amigos. Esta es una iniciativa que se realizó en el, hasta Hicimos en dos ocasiones y luego el, el, la COVID no nos dejó. Eh, continuar, pero pues creo que podamos retomarla, porque eh, es una una iniciativa en la que durante un día eh, llegaron a participar 50 personas en esta, en esta recreación. Eh, como digo, todos son, son volantes de piezas, eh, vecinos de grandas, eh, tienen una relación directa con las colecciones de, eh, del museo y para los eh, visitantes, pues es una, una forma muy diferente y creo que única de ver el, el museo. Y eh, una de las iniciativas que, que, que estamos también desarrollando en los últimos años es un poco más en la línea de lo que, de lo que alguien nos puso aquí, ¿no? porque quizás uno de, las, de los problemas que nosotros como museo tenemos, es un museo pequeño en términos de estructura, de, de personal y de, y de recursos, aunque la colección es eh, apabullante, eh, es la, la recuperación sistemática de la, de la, de la memoria in, eh, inmaterial, ¿no? del de patrimonio inmaterial. Eh, hasta ahora eh, todas las actividades, eh, sobre todo en la, en la primera fase, eh, habían sido intervenciones eh, directas y conexión directa entre, la, entre los portadores y la, y la institución y ahora pues, estamos eh, intentando mantener eso, pero a la vez eh, tratar de, de, bueno, de documentarlo de una manera científica en un doble sentido. ¿no? O sea, primero con la grabación del, del testimonio, eh, pero las grabaciones de estos testimonios en este caso es un madreñero eh, el último que queda en el, en el consejo, va acompañada también de una acción en el, en el museo expositiva, eh, ¿no? o sea, en la exposición tem temporal en torno a la fabricación de los procesos de fabricación de las, de las eh, madreñas, conferencias y eh, demás. ¿no? Eh, eh, bueno, creo que lo, estoy intentando ir lo más rápido posible porque no sé eh, muy bien cómo voy, cómo voy de tiempo. Eh, al final lo que pretendía con, con esta intervención es eh, dar unas pinceladas, porque no hay tiempo quizás para profundizar más en, en este margen que tenemos, eh, sobre las líneas de trabajo en, la que, en las que estamos avanzando, las que fueron exitosas en el museo y creo que, que seguir manteniendo eh, otras acciones a, a incorporar. Siempre eh, en términos de, de relación con la, con la comunidad local. Y, y quería terminar casi presentando las dudas, las que ya tenía yo y alguna otra que me había... que me generó al bueno, escuchar las intervenciones anteriores. ¿no? Algunas cuestiones que creo que son importantes para debatir. Eh, uno es el retorno social que tienen que tener los museos públicos. ¿no? Eh, es decir, este, hay acciones de estas que estamos eh, viendo que, quizás en términos eh, de, de retorno económico de, o de eh, difusión eh, masiva, eh, no tienen una rentabilidad inmediata, aunque sin duda todo, todo suma, eh, pero creo que los museos, sobre todo en territorios como en el que nosotros estamos, tienen que tener una. Como objetivo, eh, convertirse en un centro eh, de referencia de, de su comunidad eh, y favorecer el, en ese sentido el retorno eh, social de conocimiento, eh, de reunión, de participación. ¿no? Eh, hay que seguir investigando en qué, en qué forma podemos avanzar en, los, en las modalidades de, de integración de, de la población local en en el, en el museo y uno de los problemas o de, la, de los um, debates ¿no? que tenemos ahora encima de la mesa es eh, la brecha generacional eh, en un doble sentido, ¿no? eh, primero cómo llegar a, a las poblaciones más, eh, más jóvenes ¿no? que no tienen una relación eh, emocional eh, directa con, con el museo eh, porque no han sido, ya no son donantes, ya no conocieron eh, la, los bolos de vida que se representan en el, en el museo, eh, y es necesario eh, llegar a ellos eh, de, otra, de otra forma. Y por otro lado, cuando hablamos eh, eh, de forma de, de las más, del empleo de las nuevas tecnologías y eh, otras modalidades de, de recuperación del de patrimonio inmaterial. Creo que, por lo menos en nuestro caso, me imagino que es así en muchas zonas rurales, es importante tener en cuenta que trabajamos con una población local muy envejecida eh, para los que la brecha digital es una realidad. ¿no? Y a veces tengo un poco la, la sensación, no sé luego qué opinarán otros intervinientes, de que utilizamos un poco la, la, la memoria y, la, y la, los conocimientos eh, que nos eh, proporcionan los, los portadores eh, originales, eh, pero que tenemos dificultades en hacerles retornar lo que, o sea, en, en retornar lo que ellos nos, nos proporcionan. no, no podemos eh, Aquí el, el retorno, la, la interactuación tiene que ser directa y física. Eh, no podemos, simplificando mucho, eh, estar grabando vídeos que a lo mejor ellos ni siquiera pueden, pueden ver ¿no? eh, después. Eh, y un poco otro gran reto que, que al menos nosotros tenemos y que y me imagino que se ha compartido también por, por museos de, de nuestro estilo es cómo mantener el equilibrio entre un museo vivo, en que los espacios están en uso, la pretensión es que los espacios estén en uso, las piezas estén en uso, eh, eh, haya un funcionamiento y una creación eh, dentro de, del museo, eh, compatibilizar esa vertiente de, del museo con una vertiente más eh, tradicional en el sentido expositivo, ¿no? más dirigida hacia el, hacia el visitante, que viene, que viene de fuera y que creo que requieren formas diferentes de, de pensar los, los, los museos. ¿no? En definitiva, repensar el, el, qué papel tiene que cumplir un museo monográfico, porque alguien comentó también antes que, que, que, es lo que, que quizás los museos no son los más adecuados para garantizarse la guarda del patrimonio inmaterial. Eh, que creo que es un debate muy interesante, eh, pero también el nivel de exigencia que cada vez se está poniendo en los museos, sobre todo en el ámbito eh, territorial, ¿no? O sea, tenemos que ser eh, integradores de las comunidades, pero además reducimos en el territorio, eh, a generar eh, feedbacks con todo tipo de organizaciones, y bueno, creo que hay que sentarse a, a pensar un poco hasta dónde podemos realmente llegar y, y qué camino es el el más eh, adecuado para conseguir estos, estos objetivos. Y me parece que me pasé un poco de tiempo. Eh, con esto, pues cualquier cosa que queráis comentarme. Gracias, eh, muchísimas gracias, eh, Susana. Bueno, te has pasado unos... Unos minutos que entran perfectamente dentro del protocolo de un, de un encuentro de este, de este tipo. La verdad que vamos, eh, os estáis eh, todos ajustando muy, muy bien al, a, los tiempos, a los tiempos dados. Así que nada, os lo agradecemos y, y a ti especialmente, eh, Susana, muy, eh, muy inspiradora la, el... Tu, tu presentación, la, la ponencia eh, nos parece que es un nos parecía, eh, desde el primer momento que contamos con, eh, con vosotros, que podíais ser un un ejemplo un ejemplo muy clarificador eh, de cómo ha sido. Eh, lo mencionábamos antes con alguna de las de otras experiencias que hemos tenido a lo largo de la, de la mañana, y creo que Grandas de Salime y el Museo eh, Etnográfico, Pepe el Ferreiro, es un ejemplo perfecto de apropiación de la, de la comunidad. De un, de un proyecto de estas, eh, de estas eh, características. Desde, como lo has mencionado, efectivamente, desde esa, eh, eso, ese proceso que se daba hace años, los años 60, los años 70, de esa vergüenza, quizás incluso desde las propias comunidades portadoras hacia su propio patrimonio que, que llevó en determinadas zonas de nuestro país, por ejemplo, antes hemos mencionado la arquitectura eh, tradicional, a un cierto incluso feísmo de las construcciones, por ejemplo, se me ocurre el, el uso de, de materiales no tradicionales, el uso de la uralita, porque era lo moderno, ¿no? eh, Frente a, a las técnicas eh, tradicionales que se consideraban, pues, eh, entendedme en qué sentido lo digo, de, de pobres, ¿no? De, de gente de, de un cierto atraso y, y de una cierta de, de, un, de otro cierto momento. Y eh, grandes de, de Salime y, y vuestro museo, creo que mmm, que ejemplifica perfectamente esa, esa evolución hacia la situación actual ¿no? de, de, de apropiación y de enorgullecimiento por el, por el patrimonio, por el patrimonio de, heredado, el patrimonio eh, material eh, e inmaterial. Eh, me ha impresionado mucho ver la, la imagen, lo hemos comentado aquí, porque bueno, hemos, en el Ministerio la verdad es que somos bastante sensibles a la cuestión de, de los... Eh, hemos tenido últimamente varias cuestiones relacionadas con los pantanos, las presas y, y demás... Y, y nos ha impresionado mucho ver el, esa imagen del, eh, de uno de, lo, de vuestros valles eh, del occidente asturiano absolutamente anegado por el, por el agua, eh, obras que como tú dices seguramente bueno, tienen un, un valor eh, en cuanto a ingeniería eh, constructiva y arquitectónica eh, enorme, pero bueno, que, que duda cabe que, que supusieron un, un menoscabo eh, importante en el, en el mantenimiento de nuestro, de nuestro patrimonio. Y te agradecemos especialmente esta última parte de la, de la exposición en la que nos has planteado una serie de retos presentes y, eh, y futuros eh, interesantísimos, que son creo de los que hablamos todos y los que están en esa nube cuando hablamos de, de todas estas, estas cuestiones, pero es muy interesante que nos, nos los hayas plasmado. Eh, por escrito que los hayamos visto eh, de una manera un poco más, eh, más nítida y si te parece nos los eh, apuntamos ahora mismo para, nos lo hemos apuntado ya para en la mesa redonda quizás eh, poderlos discutir o poderlos profundizar con las, eh, el resto de, de ponentes que nos acompañan que nos han acompañado a lo largo de la, de la jornada y bueno pues eh, poder sacar alguna idea en, en claro si es, si es posible eh, muchísimas gracias Susana por, por tu participación y eh, vamos, te esperamos como el resto de los ponentes eh, que te mantengas en este ratito todavía de la, de la mañana y, y el, el rato de la, de la mesa redonda también. Muchísimas gracias.